Me siento mal, pero me basta con un minuto de llanto al menos Así puedo relajarme y ser quien yo quiero Cargo una falsa sonrisa mirando al cielo No tengo a quien decirle que vivo o muerto Pero debo mentirle, solo no puedo y no quiero rendirme Ven y sanemos esos momentos tristes Me digo muy seguido que la vida se me acaba Porque me siento mal en la calle y en la casa Me armo de valor para contarles qué me pasa Y cuando me preguntan digo no me pasa nada Busco liberarme de toda esta situación No sé si alguien más se identifica con esta canción Vivo con miedo y sigo solo buscando una solución Nunca fui de los que hacen algo para llamar la atención Sé que me quieren y tratan de dármelo todo Siempre me guardo lo que más me duele Porque nunca encuentro el modo Y este vacío siento como crece Y va a reventarme si no lo controlo Pero me pasó la vida mintiendo Para no decir que me siento tan solo ¿Por qué me cuesta tanto decirle a mi familia la verdad? La verdad Si me escuchas cantando esto Quiero que sepas que hoy me siento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 Saliendo mal, pero solo trato de seguir riendo, al menos no quiero ser una carga, pero no puedo continuar con esta frase pidiendo al cielo. Porque suelo llorar sin decirles que vivo o muerto, porque tengo que mentirles, solo no puedo y por eso quise escribirles. Solo salvemos esos momentos felices. ¿Cómo pedir ayuda si ni yo me ayudo a mí? Tengo un montón de dudas, pero nunca las dejé ir.